Hemos terminado el ejercicio del anuncio perfecto para el público perfecto. Ya tienes claro a qué te dedicas, cuál es tu negocio y cuál es tu marketing. Ahora en esta sesión diseñaremos tu diagrama de flujo y automatizaremos tu primer embudo y lo ligaremos a tu página web y a tu fanpage para crear tráfico con ManyChat. Lo activarás y veremos la respuesta en minutos. Sé puntual.